Y decía que al presidente Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, le ha cogido gusto al estado de emergencia. Le ha cogido tanto gustito, después de hartarse de, de montar su campaña, atacando que la economía, que el pueblo no aguantaba esto, el hambre, el encierro, el turismo, y se ponía en peligro y se podía descalabrar el país. Parece que una cosa es con violín y otra es con guitarra porque ahora el presidente Luis Abinader para este estado de emergencia que se vence el día 2 de marzo, estamos en febrero ¿eh? apenas iniciando porque estamos a, 10, a mediados, dentro de 5 días y esto que se vence el 2 de marzo ya él para ese 2 de marzo está pidiendo 45 días más de extensión del estado de emergencia y parece que los préstamos rápidos a sin ningún tipo de revisión por el Congreso, parece que las compras rápidas, parece que las adquisiciones de emergencia y todos los procedimientos rápidos que se prestan a la maniobra fraudulenta, a la estafa, al robo, a desfalcar el Estado, le están gustando al presidente de la República. Parece que le están gustando ver al pueblo dominicano que eligió sufrir encerrado Recibir palos y macanazos todos los días. El infeliz, el médico, el abogado, el ingeniero, el profesional que se la busca cuando salve de trabajar, que le caigan atrás a meterlo preso, a entrarle a macanazos, a meterlo a un lugar, a darle una punta ilegal, porque no tiene el tapaboca. Mientras la droga, mientras la delincuencia, el sicariato, el secuestro van creciendo de manera alarmante en este país. Tan alarmante que ya se le fue de control a las autoridades. Y no están pensando más que en la famosa economía y en el manejo de estado de sitio. Y no se están dando cuenta que frente a sus ojos, la estadía en el poder de cuatro años, que ya lleva seis meses, podría irse muy rápido. Y esa pasantía terminar mal y no poder entonces hacer su residencia permanente por ocho años en el poder y perder. Si usted le pregunta en estos momentos, ¿cómo usted cree que está la economía? Usted económicamente se siente mejor o peor que antes de la pandemia y la declaratoria de estado de emergencia. Y yo le aseguro a ustedes, ya tengo una encuesta que se la voy a mostrar en un momentito, de lo que piensan los dominicanos sobre el manejo de la economía y de la inconformidad que hay. Yo en las redes sociales, a la gente le preguntaron, ¿cuál es su percepción? del gobierno dominicano sobre cómo marcha la economía ahora con Luis la economía marcha bien, más regular o usted no sabe el 51% de la población le voy a enviar el dato para que usted lo ponga en pantalla en ¿no? los para compartirlo con nuestros amables televidentes y que puedan Hacer un estado de verificación de lo que yo estoy diciendo. El 51% dice que va muy mal la economía. El 22% dice que es regular. O sea, que eso cae entre lo mal. Estamos hablando que el 73% de los 11 millones de dominicanos entiende que la economía va por mar por, un mal, por un mal camino. Son indicativos muy malo para un economista y un hombre que se, se supone que sabe de exitoso económicamente, propietario de muchísimas empresas millonarias, exitosas en este país, propietario de la universidad OIM, el dominicano, millonario, ¿eh? tan millonario que tiene su dinero fuera en dólares. En un fideicomiso que la gente bueno, no necesita. está hasta donando su sueldo a un millonario. Pero entonces al pueblo se le está llevando el diablo. Y él se está quemando la licencia. Y no se conforma con lo mal que anda la economía. Mal que la dejó el PLD porque el PLD la dejó en un estado de quiebra. Pero ya usted no puede hablar del PLD. Ya la gente no está recordándose del PLD. Ya la gente lo está evaluando a usted en estos seis meses. Y cuando usted tenga que está pues, el director, Si fuera tan amable de ponerle su pantalla. Si usted le agrega que a ese 73% que dice que la economía va mal y muy mal, el 51%, hay un 12% que dice que no sabe, ni siquiera sabe cómo está de tan mal que está. Entonces, si usted ese 73, le suma ese 12, que tiene ahí un 85% de la población que entiende que esto está o muy mal, está malo regular y que ni siquiera sabe. Solo un 15% de la población consultada dice que la economía va muy bien. Y este sondeo digital y entrevista por WhatsApp y Telegram se hizo del 5 al 12 de enero. Es reciente. Repito, señor director, cuando usted me no lo tenga por ahí, le agradezco ponerlo en pantalla. Entonces, ¿Usted cree que el dominicano se siente bien ahora, económicamente? Y la gente se pregunta, ¿para qué fue el cambio? Para estar con una economía quebrada, con un país cerrado, sin saber cuándo llegan las vacunas. Que usted no tiene ni siquiera la posibilidad de decirle en qué fecha inicia el plan de vacunación. Porque ninguno de las compañías, usted que actúa a lo loco, comprándole... 20 millones de dosis para vacunar a 5 millones de dominicanos hasta hacer el que le adelanta 40 millones de dólares. A la se le, le, le adelanta más. Y estamos hablando que en vacuno usted ha comprado 8 mil millones de pesos y no se sabe cuándo se va a comenzar a vacunar el primer dominicano. Ya dominicano ni siquiera le importa cuál es la vacuna, te va a que la consiga para ver si sale de este encierro y se puede generar entonces, lo que ustedes llaman los especialistas, que ahora la vicepresidenta era encargada del gabinete de salud y de esa mafia que se ha formado y que se ha conformado en ese entorno, los grupos de rebaño que tengan la inmunidad para que este virus no siga creciendo. Porque entonces nos pasamos el 2020 Inicio del 19, finales del 19, cuando comenzó en el mundo, el 2020 completo y, y ya el, el 21 también nos lo vamos a pasar de, de estado de emergencia en estado de emergencia, de toque de queda, en toque de queda, para que si los números siguen igual de acuerdo a salud pública, que cuando comenzamos este problema hace un año. No es que ustedes no pueden ver. O que le han cogido tanto amor a los procedimientos rápidos y a mantener al pueblo como borrego encerrado. Y eso puede estallar. Yo estoy viendo manifestaciones de la gente que no respeta a la autoridad, que está aburrida la gente cuando la detienen. A mí me trataron muy bien, pero yo saliendo hoy fuera de la ciudad, par de retenes militares en búsqueda o trabajando, no sé. Yo vi incluso una gente que no había visto nunca en mi vida. en Camino a Boca, Ciutrán, Ciudad Segura. ¿Qué es eso por ahí? Ese programa que se creó y ahí está en su pantalla. Lo voy a compartir ahora aquí. Entonces le están diciendo que su calificación como presidente no es como lo pintaban al principio. El pueblo estaba en una calificación mala. El 51 de este pueblo dice que esta economía está muy mal. El 22 dice que es regular, o sea, un 73 Comprende, decía el profesor Bo, comprende. Buena. Y el otro 12 que no sabe, un 85 que dice que está bien. Y usted no escucha eso. Cuidado, presidente. Y solo un 15, el 15 que llegó al poder con usted. Y el grupo de empresarios que están manejando puede venir aquí. La industria de la medicina puede venir aquí, señor director, que incluso... Ahora los pobres infelices tienen que defenderse también de la mafia que hay en el sector salud con el manejo de las pruebas, y ahora hay que cuidarse también de los procedimientos ilícitos, porque hay centros de salud que agarran y le cobran a la gente dos veces.